Hola, ¿qué tal amigos emprendedores? Bienvenidos nuevamente, yo soy Maritza Aristizábal y este es un nuevo capítulo de Consejos de Marketing Gastronómico. A veces escuchar temas financieros puede resultar caótico, perturbador, perezoso, angustioso, confuso, temeroso, fastidioso, horrible. ¡Ah! Pues en este capítulo verás que no es tan difícil y entenderás un poco más sobre la planeación financiera, un tema que quedó un poco inconcluso en el video anterior de finanzas. Pero todo esto lo verás después del intro. Recordemos un poco qué es la planeación financiera. Es el proceso en el que elaboras un plan financiero integral, organizado y detallado con el fin de alcanzar los objetivos financieros propuestos para al menos 5 años. Planear significa elaborar o establecer el plan con el que se va a desarrollar algo, especialmente si se trata de una actividad. Y es que de verdad, algunos emprendedores se tiran al ruedo sin saber realmente todas las implicaciones que esto tiene. Para poder crear un plan financiero es necesario contemplar varios aspectos que tienen que ver con la puesta en marcha del proyecto, y posteriormente asignarles valores o recursos. Estos son los aspectos claves a tener en cuenta de una buena planeación financiera. Como ya vimos en videos anteriores, hay que tener claridad sobre qué productos deseas vender y conocer en detalle su preparación. Debes incluir el número de empleados que se necesita tener en la planta, operativos y administrativos. Se debe tener claro el precio de venta de cada producto y proyectarlo durante los 5 años teniendo en cuenta la inflación o variación del IPC en cada país. Ejemplo, en diciembre del 2019 en Colombia, según el DANE, la variación del IPC fue del 3.8%. Digamos que el precio de venta del primer año de un plato de tu carta es de mil pesos colombianos, en este caso. Tú lo puedes hacer con la moneda de tu país. Entonces, 12,000 para el segundo año lo multiplicas por 1.038, que es 3.8% dividido 100, sumado el número 1, para que te adicione el valor equivalente al 3.8%, que en este caso es de 456 pesos colombianos. Entonces, 12,000 multiplicado por 1.038 da como resultado 12,456 pesos colombianos. Para el tercer año se multiplican los 12,456 por 1.038 y de esta forma ya va aumentando cada año el valor. También es importante incluir los descuentos comerciales que pueden resultar de esas ventas, como por ejemplo la comisión que cobran las empresas dedicadas a los domicilios. Debes incluir las unidades de ventas estimadas para cada uno de los productos y por cada año hasta completar los cinco. Asimismo, calcula el total de las ventas por año, multiplicando las unidades proyectadas por el precio de venta de cada producto que acabas de calcular en el punto anterior. Es muy importante conocer el costo unitario de cada producto. Si quieres conocer más a fondo cómo costear tu producto, Puedes buscar nuestro video Cómo costear los platos de un menú o también Cómo costear tu menú, el tutorial de la herramienta de costeo. Con el costo de cada producto identificado, deberás multiplicar las unidades que estimas vender. Ahí obtendrás el costo de venta total por año. Obviamente, este debe ser menor que el precio de venta. Si no, lo hiciste mal. No te olvides de realizar el cronograma de actividades de mercadeo que deseas realizar para dar a conocer tu negocio. Puedes incluir fechas especiales como Día de la Mujer, Día de la Madre, del Padre, San Valentín, etc. Este cronograma se realiza con el fin de tener claridad sobre un plan de marketing y para saber cuánto te costará realizar las actividades e incluso su valor en los gastos estimados. Teniendo claridad sobre el número de personas que necesitas para operar y administrar tu restaurante, es necesario que incluyas el valor a pagar de la nómina o la planilla, incluyendo todo a lo que tienen derecho por ley. Hay que incluir gastos generales como arrendamientos, servicios públicos, papelería, licencias de software, renovaciones anuales de licencias, entre otros. Adicionalmente, debes registrar los impuestos que se pagarán sobre las ventas. Estos gastos también deberán aumentar cada año proyectado, proporcionalmente al aumento realizado en las ventas. Debes registrar las inversiones fijas, es decir, los activos que debes comprar para tu restaurante, como equipos, muebles, computadoras, televisores, etc. Es importante tener presente algo que algunos emprendedores no tienen en cuenta al momento de abrir un restaurante. Se trata de la inversión diferida. Esta consiste en planear los gastos que necesitas cubrir en el periodo donde apenas te estás dando a conocer y aún no has logrado un punto de equilibrio. Quiere decir que debes contar con un capital de trabajo adicional, un colchón. Porque en la primera etapa de tu restaurante tendrás inicialmente que cubrir gastos de nómina, arrendamiento, adecuaciones, materia prima, registro de marca, gastos mercantiles, etc. Si consideras que necesitas pedir un préstamo a un banco para iniciar un negocio, incluir los intereses en los gastos mensuales que esto genera sería lo ideal. Recuerda, teniendo claras las inversiones fijas y las diferidas, sabremos cuánto necesitamos para iniciar un negocio gastronómico. Y teniendo el total de las ventas, los gastos y costos mencionados anteriormente proyectados por año, tendremos el informe de ganancias y pérdidas. Probablemente en los primeros años o meses, no alcances la utilidad que deseas e incluso podrías tener pérdidas. Lo importante es que no se escape ningún gasto. De esta manera, determinas si es aterrizada la inversión que deseas realizar. Con esta proyección, estimarás en qué año comenzaría a ser rentable tu negocio. Recuerda que entre más detallados lleves los registros de ventas y gastos de tu negocio, más claridad vas a tener sobre la rentabilidad del mismo y entre más claridad tengas sobre el disponible, cuentas por cobrar, activos fijos e inventarios, sabrás dónde está tu dinero invertido. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Ya sabes que si te gustó este capítulo, compártelo con alguien que tú creas que le puede ser de utilidad. Suscríbete a nuestro canal y regálame un like. Y recuerda de darle clic a la campanita de YouTube